Hola Leo, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí en este día maravilloso de inicio de año nuevo 2020, una nueva década, un nuevo momento, momento a momento para ti, para nosotros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Cuéntame aquí en comentarios. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que sepamos nosotros aquí en Bio Neuro Sabiduría que estás presente. En este momento eh, tenemos para ti la guía mensual del mes de enero y quiero decirte que me siento muy contenta porque... Vamos a mover un poquito la cámara, ahí está. Me siento muy contenta de estar contigo puesto que... Hay mensaje, hay guía, hay eh, emoción de nuevo año, hay de todo aquí en estos momentos. Deseo le hayas pasado muy bien en tu cierre de ciclo, en tu cierre de año. Y vamos a ver qué tienen para ti en estos momentos. Los Arcángeles, solicito permiso en este momento para conectar con tu energía. Con la energía del universo y los arcángeles para entregarte este mensaje, esta guía Para saber qué hay para ti el día de hoy En este primer mes del 2020 Enero 2020 para Leo Muy bien, vamos a empezar Tienes, mira, déjame te cuento cuando salen así las cartas me emociono porque Pues quiero saber el chisme, ¿no? No sé tú, pero yo como que quiero saber el chisme Y creo que vamos a cerrar solamente con una carta boca arriba Y vamos a ver, vamos a ver qué tienen para ti el día de hoy, Tauro Mira qué bonito, este, Leo, discúlpame, Leo Ya sé, ya sé que dije, Tauro, lo estaba viendo por acá Disculpe usted, mi rey de la selva a ver, Leo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay para ti? Mucho movimiento, sí. Mucha transformación. Y también esos momentos, no sé cómo te fue en el cierre de año. Sin embargo, tengo como la sensación de que te sentiste como súper liberado, liberada. Hiciste muchos cambios que poquito a poquito fueron sumando hacia este sentimiento de paz, de plenitud, de libertad. Y eso estuvo muy bueno, porque... Porque eh, esto te está llevando como a ir poco a poco saliendo de esta cuevita en la que de pronto nos metemos y nos ocultamos, ¿no? En eh, sensaciones, en emociones, en, en esta jaula, ¿no? Imagínate una jaula en donde estás tú y a tu alrededor están contenidas, flotando o volando a tu alrededor aquellos condicionamientos, aquellas eh, creencias, moralidad. Deber ser, tengo que... Como todas estas etiquetitas están volando ahí contigo en esa jaula Y entonces has decidido y en algún momento en 2019 decidiste empezar el camino hacia la puerta de esa jaula Empezaste a salir, empezaste a sacudirte todas esas etiquetas de ti mismo, de ti misma Y entonces llegó un momento en el que te sentiste muy liberado, muy eh, como ligerito en el camino Y te dicen, sigue, sigue limpiando, sigue confiando en ti y sigue... Eh, expandiendo tus alas puesto que este año para ti en enero inicias un momento de metamorfosis un momento de cambio de pronto pareciera que no que vas a sentir que no sabes hacia dónde como si se si hubiese perdido ese como esa dirección, como esa brújula, puesto que la tienes en estos momentos hacia abajo, como de cabeza. Es como si, ay, sí quiero porque me está gustando la transformación, pero ay, me asusto porque no sé hacia dónde voy, dónde está mi brújula, dónde está mi camino, dónde está la dirección, pásenme el mapa. Eh, te dicen, el mapa ya lo tienes incluido en el interior, solamente ten paciencia, solamente ten confianza, te piden confiar. Totalmente en que hacia donde estás siendo guiado es para tu más alto bien Ahora, si estás vibrando en una energía como de como bajita, en una energía de miedo, de escasez Y de pronto te estás viendo como estancado, estancada Revisa tu energía y entonces cámbiala por confianza, cámbiala por certeza ¿Ok? Revisa que estás vibrando para que lo puedas cambiar Para que haya una transformación en tu energía te tienes que hacer consciente de lo que estás vibrando Y creyendo acerca de ti mismo, de ti misma Puesto que fuiste enviado con un poder su poder interno maravilloso De pronto se te olvidó y de pronto dudas de ese poder Y no te juzgues, solamente hazte consciente Y entonces ten la certeza de que sí mereces, de que sí puedes Y de que sí vas por el buen camino, ¿ok? Y esto te va a permitir abrirte a todas estas oportunidades Como abrirte en claridad para darte cuenta de lo que estás eh, recibiendo como manitas de ayuda esto te va a llevar a reconocer tu fortaleza Y mira, no es coincidencia que tengas la brújula Y tengas la fuerza juntas de manera invertida Como de pronto ante estos cambios Hay un momento en el que te sientes perdido perdida Sientes que no vas a poder Sientes que viene como esta parte de No, mejor me quedo donde estaba Y no, te dicen abrirte a estos cambios Abrirte en claridad y confiar en esta certeza De que todo está siendo guiado para tu más alto eh, beneficio te va a permitir también recordar tu fortaleza, recordar tu poder interno, ten certeza, ten confianza de que estás siendo guiado por nosotros, te dicen los arcángeles Esto te lo comentan porque eh, ante esta este acúmulo de movimientos de pronto quisieras como retener y retener y no soltar ya sea emociones, ya sea personas, empleo eh, cosas materiales como que estás enfocado en lo que en el poquito que tienes no y de pronto se te olvida confiar en tu brillo aquí tienes un diamante de suelo puedas ver en este diamante que está ahí en el suelo mira ya lo viste imagínate que haces tu poder, que haces tu alma, que haces tu cúmulo y tu mundo de posibilidades y de pronto solamente te estás enfocando en un pedacito de la situación o las circunstancias en las que te encuentras. Es muy importante que te abras y que observes hacia afuera, ¿ok? Observa qué está sucediendo, no juzgues, no pongas expectativas, solo observa para que te llegue la claridad. Al momento de llegarte en la claridad, entonces vas a poder ver todos los detalles de esa situación, de esa circunstancia, y sobre esos detalles tomar acción. Ahora te dicen, fíjate que no, esta carta ha salido en casi todos los signos, en casi todos los videos, porque lo que nos quieren recordar con esta carta es, vive tu momento presente, momento a momento. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener la claridad de... Qué decisiones y qué acciones tomar en el paso siguiente Al tomar estas decisiones, a tener esta claridad y mantenerte en el momento presente Vas a poder ver, como te decía hace ratito, todas las aristas de la situación Ahorita la tienes, ahorita tienes esta carta, eh, el vuelo de cabeza Porque de pronto en este cambio, en este momento de muchos cambios eh, Solamente te estás enfocando posiblemente en un pedacito de tu vida y hay muchos más y hay muchas soluciones y está ya solucionado para ti, solo que no puedes verlo. Entonces viviendo en el momento a momento, viviendo en tu presente, hasta te vas a sentir como más tranquilo, tranquila, más en paz y entonces vas a poder tomar mejores decisiones. Ahora en la parte eh, económica te dicen que en estos momentos está bien lo que está sucediendo. Todo este movimiento que se está presentando en tu vida te está también direccionando hacia una nueva forma de mostrarte al mundo, de mostrar tus servicios, lo que sabes, lo que conoces. Te invitan a empezar a investigar qué es, eh, que en qué parte tecnológica puedes incursionar, qué es lo que quieres y te encantaría compartir con la gente de lo que te apasiona lo que puedes explicar de esta forma que nos encanta que nos expliques Leo y eh, bueno, sobre eso revises qué plataformas están como disponibles para ti para que puedas mostrarte al mundo y eso, al mostrarte al mundo desde esta genuina desde esta genuina intención de ser auténtico con lo que te apasiona bueno, te va a abrir puertas inimaginables lo importante es que te dejes guiar y en esto que te piden que te dejes guiar es porque... Fíjate bien, fíjate cómo está esto. Te voy a explicar. Primero, lo voy a poner por acá. Tienes, en esta línea tienes metamorfosis, tienes la brújula, tienes detalles y también tienes caminando hacia lo desconocido. No es coincidencia que estén en esta línea estas eh, cartas. Lo que te quieren decir es si sí, estás como sintiéndote perdido perdida es un hecho solamente que recuerda que en la vida los cambios son necesarios son eh, digamos el pan de cada día no siempre estás cambiando de hecho tú ya no eres el mismo o la misma de hace un segundo que estás escuchando esto entonces ábrete a ese cambio confía confía déjate llevar para qué para que también eh, Vuelvas a encontrar el camino Como que redirecciones tu camino Y digas, ah, es por aquí Solamente se requiere confianza También la parte económica, confía Confía, si de pronto hay movimientos O te quedaste sin un empleo se cerró un negocio eh, Algún socio se fue O hizo alguna acción Que no que de cierto modo No viste el beneficio eh, Todo eso se Gestó o se presentó Para que observes quién está haciendo En este momento ¿Qué te enseña? ¿Qué te recuerda de ti mismo, de ti misma, para que entonces puedas conectar con toda esta eh, energía alineada a lo que realmente quieres generar? Te invitan a hacer una limpieza de casa en la parte emocional. En la parte emocional de pronto también leo eh, como que eres un poquito resentidón. Resentidona Entonces te dicen, mira, ya estás empezando otro ciclo Ya estás empezando otra década Ya lo que sucedió en su momento ya no está contigo Y en realidad no fue algo eh, para tu mal ¿Ok? Sí, pudiste haberlo percibido de esa forma Y lo sentiste como un dolorcito en tu corazón, en tu interior Sí, eso no se anula, no lo están anulando Lo que te dicen es, ya no está ya lo experimentaste, y en realidad, si te pones en este momento de hacer conciencia a lo que sucedió después, te darás cuenta que te llevó hacia un paso más en tu evolución, en tu trascendencia, a sanar. Entonces, más que estar resentido, agradece. ¿Ok? Más que estar resentida con eso, agradecelo y déjalo ir. Ya no está contigo. Vacía, vacía la casa. Haz esta limpieza. Porque. Eso te va a permitir volver a tomar tu brillo Volver a tomar tu libertad con la que llegaste a este mundo Hoy la tienes boca abajo Quiere decir que de pronto te sientes como atrapado, atrapada en esas emociones Y esas emociones te han acompañado por diferentes años El momento de que ya te liberes para que ese brillo hasta tu pielecita va a brillar Y te vas a ver más joven, más bello, bella Porque estás sanando desde tu interior Hay muchas personas eh, que nos dicen no sé si a ti te ocurra, pero hay muchas personas que las ves y dices, ah, pues esta chica o este chico tiene, no sé, 20 años. Y lo conoces y platicas y después le preguntas, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 46, ¿no? Y entonces dices, ah oh, qué joven te ves, eres tragaños, pero ¿qué sucede? Cuando, hay una, cuando te encuentras a una persona con esta, digamos, esta apariencia física de juventud, es porque va ligero en la vida. Y eso es lo que hoy te invitan a ti. Ve ligero en la vida. ¿Ok? Finalmente te dicen: escúchanos. Eh, ante este cúmulo de movimientos, de pronto se te olvida conectar con esta divinidad, conectar con tu alma, conectar con lo que realmente quieres. Entonces te dicen: por ahí te estamos mandando mensajes que no has estado recibiendo porque andas como en la parte mental de eh, querer solucionar todo. Entonces te dicen: en este momento, calma, escúchanos. Escúchanos para que sepas hacia dónde ir. Si tú hablas con los arcángeles de forma... Son amigos, de verdad te lo prometo, son amigos apapachadores. De Vente, vamos, yo te cargo, acá está más bonito. Y si tú les haces caso, te lo prometo, vas a ver cambios importantísimos y muy beneficiosos en tu vida. ¿Ok? Déjate guiar por ellos. O si de pronto me dices, no, yo no creo en los arcángeles, o yo no creo en los ángeles, nada más creo en un poder superior está maravilloso déjate cargar por ese poder superior y si de pronto me dices yo no creo en nada de esto solamente quiero escuchar que hay ah bueno, porque nada más creo en mí maravilloso, sigue creyendo en ti apapáchate, amate, contente eh, ponte amorcito en todos lados para que entonces puedas tener una claridad de lo que es en la verdad en tu vida, la verdad es lo que ya es es inamovible no la puedes cambiar Subas, bajes, corras, camines y hagas lo que hagas por cambiarla, esa es la verdad y la verdad es que eres parte de todos, eres parte de este gran amor. Síguele por ahí. Leo, muchas gracias por estar con nosotros, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita coquetona que tienes en la parte de abajo para que nos mantengas este año, esta década presentes entregándote estas guías maravillosas para tu vida, para tu trascendencia, para tu evolución a través del oráculo de Bio Neuro y los arcángeles. Nos vemos en el siguiente video. Ah, por cierto, si tú quieres una guía personalizada, eh, escríbenos al correo bio gmail .com. Eh, Estamos abriendo agenda ya este 2020, así que no te quedes fuera porque de pronto eh, ya tenemos por ahí varias personas anotadísimas, así que entre más demores en tomar una decisión, te nos vas a ir a unos cuantos días más o meses quizá porque las personas ya están inscribiéndose para recibir su guía personalizada. Eh, te vamos a mandar las recomendaciones, las opciones que tenemos habilitadas para ti y tú elegirás la que mejor se ajuste a tu alma. Nos vemos en el siguiente video.